La nueva bestia que se esconde en la aguja ha sido revelada y Raz sabe mucho más de lo que creemos. Espero que todo el mundo esté súper bien en el día de hoy Nuevos secretos, filtraciones sobre la aguja y sobre el evento final de esta temporada Dentro de los archivos del juego han sido descubiertos Os los voy a enseñar todos en este vídeo Así que chicos procurar quedaros durante todo el vídeo por completo Porque os aseguro vais a flipar Si no han visto el vídeo anterior les recomiendo ir a verlo Porque allí hablamos de muchas cosas que también os van a encantar Así que debajo de la descripción os dejo el vídeo anterior por si no lo ha sido a ver te recomiendo fuertemente que vayas a verlo. Y antes de todo familia ya saben que si quieren apoyar el canal pueden dejar su poderoso like en este vídeo que os apoya muchísimo y de verdad de corazón muchísimas gracias a todos los que apoyáis mucho el canal. Si no estás suscrito necesitas suscribirte al canal para no perderte nada de todo lo nuevo que vayamos a subir. Y es que chicos somos el mejor canal de teorías que hay actualmente de filtraciones y además canal número uno en teorías, filtraciones, noticias de Fortnite, todo lo que sale en Fortnite... Pasa por este canal, así que no te pierdas todo lo nuevo que está por llegar. Y sin más tiempo que perder, amigos, podemos pasar ya con el nuevo vídeo y enseñaros todas las nuevas filtraciones que os van a dejar flipando. Bien, yeah, pero no puedo empezar este vídeo sin deciros algo muy importante. Que os recomiendo la página web de G2A? ¿Estás buscando comprar videojuegos con descuento? ¿Quieres packs de Fortnite con descuento? ¿Quieres saber cuál es la mejor página web de internet para comprar y la más fiable? Tenéis debajo en la descripción G2A porque sé que a muchos de vosotros os encanta y cada día me enviáis vuestras compritas por ahí con vuestros descuentos y yo me alegro mucho de poderos ayudar cada día y es que todos los días hay descuentos en todo lo que tienen. Así que chicos, pasaros porque vais a alucinar también con G2A. Y ahora sí hermanos, pasamos con el vídeo. Si recuerdan, en el anterior video que subimos a este canal sabrán que los sonidos del monstruo o de una nueva bestia gigante están saliendo de dentro de la aguja de Fortnite. Es decir, parece ser que de nuevo la historia del juego puede repetirse, esta vez quizás con una nueva bestia igual de grande o más ...que el monstruo de Pico Polar. Si no escucharon el sonido de la bestia que se esconde dentro de la aguja... ...se los mostraré ahora mismo... ...que los encontramos ya dentro de los archivos del juego. El plan secreto de Raz ha sido revelado. Parece que se ha descubierto que Raz no tan solo ha venido a descubrir los secretos de la aguja. Al parecer, ya sabía de la existencia de esta bestia. Por eso le llama tanto la atención la aguja de Fortnite. Su misión podría ser... Liderar a la bestia sin llamar la atención de la orden. ¿Qué tal? Si les digo que en el evento final de esta temporada tendremos la liberación de la nueva bestia, suena loco, ¿verdad? Pues no se pierda nada de este video y verán que sí es real. El nombre de esta temporada es Instinto Primitivo, por eso mismo... Tiene que liberar a la gran bestia que se halla dentro de la aguja. Además sabemos que todos los guardianes que protegen la aguja son todos del mismo bando. Trabajan todos para la orden de Fortnite. Por lo que nos demuestra 100% que la aguja y todo lo que rodea la aguja es la orden. Y recordemos que la orden... ...ya tiene experiencia con monstruos. Por eso es que tenemos las nuevas barricadas en todos los lugares importantes de la isla de Fortnite. Están viendo que poco a poco están empezando a construir muchas barricadas en las entradas a, la... en las, entradas a las ciudades más importantes, ¿verdad? Si juegan a Fortnite podrán ver qué hay detrás de todos los sitios... Y cada vez parece que son más grandes estas barricadas. ¿Por qué? Porque muchos de los que viven en esta isla sí saben ya que realmente hay una bestia dentro de ese lugar. Y es porque quieren proteger su ciudad de la destrucción. Están intentando proteger las entradas a la ciudad para que ninguna bestia pueda entrar y destruirlo. Es por esto mismo, por el poder que está desprendiendo la flecha, por el poder que tiene la bestia dentro de la flecha, que algunos personajes, cuando se acercan a la propia flecha, tienen visiones. Y esto está totalmente relacionado, 100% con el cubo Kevin. Si recuerdan, Ramírez... ...que fue la primera en descubrir y tocar el cubo de Fortnite... ...tuvo algunas visiones al tocarlo. Visiones que le indicaban que realmente... ...existía su versión negra y oscura. Pero parece ser que no eran visiones. Era la realidad. Era lo que realmente sucedió. A pesar de que Ramírez lo viese en sus visiones... ...terminó convirtiéndose en real... El cubo creó una nueva versión oscura de Ramírez Entonces... Es una nueva realidad paralela Esta nueva skin sería totalmente real Y si os digo Que el secreto de todo lo que les cuento Puede estar escondido en la pared de Bunker Jonesy Recordarán que en este mural Jonsi del Bunker, que vivió por cierto en la isla de Fortnite durante muchísimo más tiempo que cualquiera, pers que cualquiera que puedan imaginarse. Es el más old school de Fortnite con diferencia y el que más experiencia y conocimiento tiene sobre la isla. Pues durante el tiempo que estuvo encerrado en el búnker, en una pared dibujó todo lo que al parecer estaría sucediendo en el juego a lo largo del tiempo... Porque él sí sabe lo que va a suceder. Parece además que todo lo que escribió en el mural y dibujó ha sido acertado. La gran batalla entre el monstruo de pico polar y el robot. También adivinó a Galactus. Podemos verlo además con una corona y los cuernos. Pero no es el único monstruo que hay en este lugar. Parece ser que hay un monstruo. ...que jamás vimos en el juego todavía. Entonces parece que esta... ...podría ser la profecía de Jonesy del búnker ...para el nuevo monstruo de Fortnite que se oculta en la flecha. Realmente confiamos mucho en la teoría... ...y creemos firmemente que hay... ...algo escondido en este lugar misterioso de Fortnite. Es por eso que Raz sabe que alguien maligno... ...ha creado este lugar en la isla... ...sabe que la flecha realmente está ocultando cosas... ...porque Raz tiene su versión oscura... ...por el cubo Kevin también... ...entonces esa versión oscura de Raz... ...sí sabe muchas cosas acerca de la aguja... ...y es por eso que Raz... ...sí tiene visiones sobre el lugar... ¿Qué os parece la gran teoría del Tito Neox? Cometen en los comentarios lo que piensan... ...y sus mejores teorías... Os prometo que os daré corazones a todos los que escribáis vuestras teorías y las que más me gusten. Y antes de finalizar el video quiero mostrarles algo que Fortnite ha publicado. Vamos a verlo. Parece que podemos desbloquear nuevos estilos finales de las skins del pase de batalla de esta temporada. Pero en el texto oficial pone lo siguiente. La aguja ha emitido un pulso de energía misteriosa que alcanzó... A Taranna, a Raf y a la asesina de la aguja. Y ha creado los nuevos estilos Reliquia. Luego tenemos los estilos cromados que se inspiran en la aguja. Ya que se componen del mismo metal que el monumento central de esta temporada. Fíjense porque perfectamente es el mismo metal y el mismo material que vimos en las runas de Fortnite del anterior capítulo Los estilos rúnicos proceden de unas fisuras nuevas Del metal y emiten una luz púrpura que representa La energía de la aguja Esto significa fácilmente que dentro de la aguja Hay una superenergía, Una energía que además proviene del cubo Kevin Es púrpura igual que el cubo Y sabemos que lo único púrpura en el juego es el cubo la luz púrpura se mantiene en los estilos dorados, pero el metal se ha transformado en oro reluciente, una bendición de la aguja. Esto podría significar que pronto veremos que toda la aguja se convierta en oro, toda entera de oro, porque de eso es capaz la aguja, con pequeñas fisuras de color púrpura por el poder que en su interior se esconde, pero... Amigos, queda mucho por descubrir, y esa bestia todavía tiene mucho que mostrarnos. Amigos, espero de corazón que os haya encantado este vídeo, de verdad, sé que a muchos de vosotros os habrá flipado, porque si sois fans de Fortnite os acabo de enseñar muchísimas cosas que de verdad... Vais a alucinar cuando esta temporada Vaya pasando y vayamos viendo Todo lo que hemos acertado, así que chicos Si os ha gustado el vídeo, dejad vuestro like Que os apoya muchísimo, si no estás suscrito brother Suscríbete porque te vas a perder el siguiente vídeo Y sé que te va a gustar muchísimo también Así que nada familia, muchísimas gracias a todos Por estar aquí un día más y ya sabéis Si queréis decirme algo, o hablarme, tenéis mis redes sociales Debajo de la descripción y nos vemos en el siguiente vídeo Cracks, chao